La Fundación Make a Wish es una organización sin fines de lucro que ayuda a cumplir los sueños de niños y niñas con enfermedades graves que amenazan su vida para enriquecerlos con alegría, fortaleza y esperanza. Y en IESEC apoyamos a las organizaciones que buscan generar un cambio. Es por esto que Make-A-Wish apunta a crear un impacto en las vidas de las personas en Panamá a través del proyecto IMPROVE, contribuyendo a la ODS número 17 de Alianzas para lograr los objetivos, en donde tú como voluntario puedes ser parte de Make-A-Wish. Apoyando en áreas de marketing como 1. Desarrollo y creación de estrategias de marketing digital dentro de la ONG. 2. Creación de contenido interno y externo para llegar a un mayor alcance de personas dispuestas a apoyar con fondos. 3. Desarrollo de capacidades en marketing digital. 4. Informe de logros y actividades del proyecto. 5. Y gestión comunitaria de las redes sociales y página web. Con esta oportunidad podrán mejorar el alcance de Make-A-Wish en Panamá y crear un mayor impacto, transformando la vida de todos